El modelo de Naciones Unidas es una representación a modo de simulacro de los diferentes órganos de las Naciones Unidas. En este proyecto, los participantes asumen el rol diplomático de representar a un país asignado, debaten temas de interés mundial y elevan proyectos de resolución al respecto. Está formado por seis etapas: plenario inicial, debate informal, debate en general consultas oficiosas, debate en particular y plenario final. El modelo comienza con el plenario inicial. Primero, se pasa lista a todas las delegaciones. A continuación, se vota la agenda a tratar en la comisión. Una vez que ya se votó la agenda, comienza el debate informal. El presidente anunciará el comienzo del mismo. Con un tiempo fijado previamente por presidencia, los delegados separan y se juntan en grupos con una o más delegaciones. El objetivo es dialogar y exponer su postura frente al tema votado anteriormente. Finalizado el tiempo para esta sesión, los delegados deben entregar el sobre con los avales al asesor de órgano. Concluido el debate informal, comienza el debate en general. Presidencia lee la lista de oradores que pasarán al estrado a leer sus discursos. Las delegaciones mencionadas dispondrán de dos minutos para exponer su discurso. Finalizado las ponencias de la lista de oradores, Presidencia da una oportunidad a los países que no lograron conseguir los avales mediante el debate a mano alzada. La delegación en el estrado puede ser sometida a uno o dos puntos de interpelación por los otros países. Uno de los puntos más importantes del reglamento son las mociones. La moción de orden se utiliza para solicitar al presidente que la delegación que está dando el discurso se someta a más puntos de interpelación o para cambiar el curso del debate. La moción de procedimiento parlamentario es utilizada por el delegado que tiene dudas al respecto del procedimiento que se lleva a cabo. Presidencia puede dar lugar o no. Por último, la moción de privilegio es utilizada por el delegado que se considera disminuido o afectado por una cuestión externa, generalmente por no alcanzar a escuchar a la persona que está haciendo uso de la palabra. Es importante aclarar que esta es la única moción que puede realizarse en cualquier momento, incluso si otro delegado está haciendo uso de la palabra. Recordemos que durante todo el modelo el diálogo debe ser triangular, tanto a dirigirse a la presidencia como a las demás delegaciones. Ahora comienza la etapa de consultas oficiosas. El objetivo de la misma es elaborar un anteproyecto de resolución que refleje lo debatido previamente por el órgano y las posturas de sus avalantes. Tras la entrega de los anteproyectos a presidencia, optarán por uno para que sea debatido en la siguiente etapa. El debate en particular es una instancia de discusión específica del anteproyecto de resolución seleccionado por Presidencia. Primero, Presidencia lee el anteproyecto. Los delegados pueden hacer uso de la palabra, dos a favor del anteproyecto y dos en contra. Para ello, deben alzar su cartel cuando Presidencia lo disponga. Los países que deseen modificar o corregir el anteproyecto seleccionado por Presidencia deben realizar una enmienda y conseguir la aprobación de los demás países en el cuarto intermedio. Las delegaciones que lograron conseguir los avales necesarios deberán hacer entrega de los mismos a Presidencia. Se da la lista de oradores y los delegados pasan a exponer su enmienda para que se someta a votación la aplicación o no de la misma. La última etapa es el plenario final. En esta instancia, las comisiones votan la aprobación de los proyectos tratados. Pueden haber votos a favor, votos en contra o abstenerse. Para finalizar, Presidencia cierra el modelo.